No, no, y me llegó revelado. Señores, DJ Adoni, el popular y más famoso ahora, DJ Adoni realizará trabajo social para concientizar sobre el COVID-19 tras caravana en la provincia de Duarte y hermanas Mirabal, el ministerio, el ministerio Público informó este lunes que el musicalizador dominicano DJ Adoni deberá realizar trabajo social preventivo contra el COVID-19, luego que el pasado 13 de julio protagonizara una caravana en las provincias Duarte y hermanas Mirabal. Los fiscales Juana María Brito, titular regional del Noreste de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento, Smiley y Yamel Rodríguez, titular de la fiscal de la provincia Duarte, Eduardo Andrés Núñez Merete, de la Fiscalía de Hermanas Mirabal. Aplicación, perdón, aplicaron que Julio Adoni Cross González, nombre de pila de Diez Adoni, reconoció que la actividad multitorinaria puso en riesgo la salud de cientos de ciudadanos. Señores, ya debemos dar, echarle tierra a este muchacho. Vamos a ver lo que le dijo gracias al mango informativo toda la atención vecino, cuando llegué al país esta mañana fui notificado que no debía de presentarme en la fiscalía de San Francisco sino en el despacho de la magistrada Jenny Berenice eh, para evitar la aglomeración de personas afuera de la fiscalía eh, le agradezco mucho a todas las personas que se preocuparon por mí, vía las redes sociales, diciéndome que iban a estar hoy allá en San Francisco apoyándome. Eh, todo salió bien, gracias a Dios. Eh, agradecer a los fiscales, muchas gracias. Y nada, a respetar el protocolo. Eh, vamos a salir junto de esto, del COVID-19 y bendiciones. Todos saben cuál era mi intención. Así que muchísimas gracias. Los quiero San Francisco, Tenares, Salcedo y toda República Dominicana que se preocupó por mí. Y está eh, bu eh, buena estrategia de parte del Ministerio Público para evitar esa caravanita esa que se había sí, no ¿eh? Estábamos ¿eh? pendientes, eh, los osobrosos ahí en el sí. Palacio sí. de Justicia por cualquier altercado. Pero yo fui por atrás y como que vi que no había nada. Y dije, vamos a quedarnos como quieras. Cuando viene, lo traen calladito, como ha sucedido. Claro que lo meten y que no, no viene ya. Cuando viene a ver, está ahí metido. Pero esperemos en Dios que esto no vuelva a suceder. Organizadores de eventos y de cosas así, para no poner en riesgo un artista y también a los ciudadanos. Sí. Esperemos que eh, Diadoni cumpla con, con lo que acordó con la magistrada Berenice. Y eh, anda algo por ahí que él va a estar en Tenare en una discoteca, eh, un lunes y un martes, me parece, del mes, del mes en curso. En, o, ¿En vacunación? Sí, en vacunación. Ahí usted va a ver a Diadoni, toma una foto de vacuna, porque... Eh, eh, se podía hacer eso también. Ah, no, de, el, el que esté vacunado con las dos dosis puede ir al estadio a ver a Adoni. Sí. También son estrategias. Estrategias, sí. Una de marketing, claro. tú entiendes, para la misma vacuna. ¿Eh? O sea, ¿Usted se vacuna una la foto con Adoni? Pues cosas así, se le vio claro. pensar mal a cosas. Sí, pero no a fue tanto, de mala intención. No, se, no, se no salió, se salió, se salió de control. control, exacto. Que ya claro. para la próxima actividad de las autoridades, y si el equipo organizador sepa y lleve mejores semanas y, y no El Cortoga, no sé y qué. el que, o, o, ¿cómo se dice? Otorga. El que otorga, el el que otorga. Que otorga los permisos también que... Ves, que baile y merengue también. Sí. Pues, Permisitos, sí, sí. como ellos lo dan, pero tienen que también asumir las responsabilidades y la claro. gente pendiente a, a los temas mucha gente a favor y en contra de, claro, de lo que claro. está pasando con DJ Adon, y mucha gente eh, en contra de que se le aplicara eso porque dicen que él no tiene la culpa y otro a favor porque entienden que, que tuvo mal de su parte pero lo que la gente mucha gente no entiende es que él no que fue que se le salió de control claro. Claro. No o sea gente, que él no, no tiene no, no, parte que San Francisco de Macorís eh, es un pueblo muy canita de gente sí. buena, y gente sí. trabajadora, pero cuando es en Cannes, todo el mundo dice presente, porque ahí no se puede catalogar que era de jóvenes. Claro. Porque ahí andaban eh, personas mayor de edad, con los hijos, eh, de ni con los hijos viendo a sí. Doni porque a Donny claro. fue el que le dio claro. la alegría sí. entre el medio de sí. tanto... Incertidumbre Sí, en de tantos muertos al principio. El muchacho corrió con la suerte y su buen trabajo. Esto fue porque la gente subía la música antes... En, en muerte y cosas así y ahí se sí. pegó entre ah, ellos miguel fueron lo que Eido, Miguelo también no, sí. hay personas también diciendo en este caso de que está bien que se llama la atención por el descontrol de personas pero no darle tanto sazón tanto auge a eso y la fiscal como ponerle más asunto a la situación que ha pasado no porque porque la fiscal eh, o sea bajo presión de algunos medios tú sabes que algunos medios páginas de, de medios digitales, eh, lo que buscan es un live o una visita y hacen los títulos como ellos entiendan. Es, le, cosas ajá. que no he debido, pero no he prohibido tampoco. Hacen unos títulos. No, no, no, no. Pero cuando da tanto la, la, la gota, la piedra, hasta que tuvo que reaccionar, porque sí. si se queda callado, ¿qué pasa? Ah, pero aquí no hay fiscal. Aquí, aquí como quiere malo. Como quiere malo aquí. ¿Eh? eso es así, fulanito publicó eso, pues yo, yo, yo vi páginas tres veces, haciendo una publicación el mismo día, tres veces plan, plan, dándole, plan. dándole, dándole ahí Ay, una, una, doble moral. una doble moral tenemos, pero arrancan por ahí y se juntan 200 en una casa mm -hmm. en el locro, en el Azopao pero aquí Adonio no va a venir aquí también a, a, a, a, a cumplir sí, medidas, no, no, sí va a ser en la provincia en las la dos provincias afectadas según Salud Pública, que fue en la provincia de Duarte y hermana Mirabal. Ok, ya o sea, la va. gente sabe. La, eh, eh, ok, ¿cómo es? Me lleva. La lleva. Claro. Tú, tú, por a ahí, ver, Adonis. A, a, a ver, ¿Pero ¿Por qué? ¿Cómo? Pero yo lo vea. No, pero no, se vacunó, ¿verdad? Tú no tienes que ir para allá. ¿A que tú vas para allá. Si no va tienes vacunar. que ir para allá porque ver, está vacunada. ¿Eh? ¿Eh? A ver, Adonis. Y tú estás ahí también. Pues no, no. vaya, vaya. Me <ríe> bueno, busca la manera de No, ir. vaya, no. Ella dijo, llévame. No, ¿Te acuerdas lo que le pasó a Mike Anthony? Dejémoslo ahí. <risa>